Hola de nuevo, vamos a ver ahora cómo hacemos la restauración de una copia de seguridad en Moodle Centro. Bien, desde nuestra eh, área personal accedemos a la parte que corresponde a un curso. Yo, por ejemplo, voy a restaurar copia en el curso de FCT Proyecto ASIR. Entro en ese curso... Y una vez aquí, bueno, el curso está organizado por temas, no tiene ninguna, pero no tiene ninguna información. ¿no? Entonces tendríamos que venir a la administración del curso y en esta zona donde aparece restaurar, de acuerdo, que aparece restaurar, aquí aparecería un poquito más eh, eh, ahí, ¿de acuerdo? Restaurar. En este, en este botón tendríamos que pulsarlo. Eso nos va a llevar a esta página donde deberíamos tener las copias de seguridad. Deberían aparecer eh, aquí todas las que tengamos. En este caso no hay ninguna subida. Yo del curso pasado ya descargué mi, mi copia, entonces lo que voy a hacer es eh, subirla. Tengo que ir a mi ordenador, vamos a pulsar seleccionar archivo. También podríamos arrastrarlo directamente desde la carpeta. ¿De acuerdo? Diríamos la unidad C, FCT Proyecto Asir. Oh, perdón, no es aquí. Es en el curso 21-22. Copia de seguridad de modelo centro. Y aquí tengo la FCT. Elijo ese archivo. Estaría seleccionado este archivo. Las copias de seguridad suelen ser archivos bastante grandes porque tienen muchos archivos y tienen muchas cosas y entonces es posible que eh, tarde un poquito. En mi curso al menos si, si tienen información, tiene un montón de documentos y, y es posible que tarde. Bueno, vale, ya lo tenemos ahí. Y ahora simplemente pulsaríamos restaurar. Van a ir apareciendo una serie de pantallas, son siete pasos. Y simplemente nos va guiando para que vayamos marcando qué tipo de opciones queremos que aparezca y qué tipo de no. Simplemente continuamos. Aquí tendremos la opción de restaurar como nuevo curso o restaurar como un curso dentro de uno de los que ya tengo. En este caso yo voy a cargarlo sobre el... Fusionar la copia de seguridad de este curso de acuerdo restaurar en este curso vemos que van marcado una serie de opciones ya depende de cómo esté organizado el curso y ya con eso sobre la configuración del curso pues le voy a decir que sí no tiene nada acabo de crearlo no tiene nada entonces pues simplemente va a machacarlo todo se va a copiar encima Nos pide que hagamos una última revisión de todos los elementos, bueno, esto lo tengo muy claro, y ejecutamos la restauración. Es un proceso relativamente rápido, pero como siempre va a depender del, del tamaño del curso, del contenido que tenga. Nos dice que se ha restaurado con éxito y podremos ver el curso que se ha restaurado. Pulsamos continuar no sé por qué, si vuelve a crear el botón de este enlace de aviso, yo lo suelo, suelo eliminar uno, creo que es un error de Moodle, y ya tenemos el proyecto, eh, FCT, el curso de FCTI Proyecto de asir. ya estaría restaurado, y ya lo tenemos preparado. Si volvemos ahora al área personal, yo tengo organizado mi área personal con eh, ordene por último acceso como este es el último que ha llegado y este es el anterior bueno pues nos lo va ordenando de este modo este curso debería tener ya una configuración inicial quizá no se ha guardado correctamente la imagen del curso y se la tiene El caso es que, al volver a la obra personal... Y ahora ya sí aparece, ¿de acuerdo? fct así, ya tenemos el curso aquí creado y el alumnado puede empezar a acceder directamente a, a todos los contenidos, ¿de acuerdo? Evidentemente este es el curso pasado, así que tendré que empezar a hacer cambios ahora, por ejemplo, en los calendarios, en horarios y, y todo ese tipo de cosas. Pero esa sería la forma que tenemos de organizar los cursos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias, espero que sea útil. Hasta pronto.